Después de una jornada muy intensa de emociones en la Plaza de la Constitución de la ciudad de Albacete, donde hemos escuchado testimonios de toda índole que desde luego han surgido de la más profunda de las entrañas, nos encontramos con Alba Teresa, Alba, buenas noches. Buenas noches a y a todas las personas que nos va a ver. Sé que tienes un currículum muy extenso, pero haznos un pequeño resumen. ¿Quién es Alba Teresa? Bueno, yo soy refugiada política, defensora de derechos humanos. Llegué aquí a España hace 11 años, desde entonces soy una mujer convencida de que la única posibilidad, aunque nos persigan, aunque intenten asesinarnos, aunque nos quieran criminalizar, es culparnos y luchar, y resistir. Venimos de una experiencia de pueblos latinoamericanos, donde muchos años, más de 70 años, venimos de polio, de las transnacionales, de gobiernos corruptos, de gobiernos neoliberales, que realmente, como hoy en España y en Europa, las políticas represivas y todo el detrimento de los derechos humanos fundamentales, que es la consigna del 22M, las marchas de la dignidad, es la justa lucha por nuestros derechos. Yo aquí en Albacete soy de la plataforma Curo de Saucum, he sido del m Trabajo en la Comisión 07, que es de la coordinadora, que es la plataforma que de todo el trabajo de cooperación. Trabajo por los derechos humanos de las mujeres. Y desde entonces, en mi opción y en mi eh, Alba Teresa, por favor, una valoración de algo que nos ha llegado hasta nuestros oídos. Y es que habéis tenido que hacer desde los distintos colectivos de Albacete un esfuerzo importante para darnos eh, alojamiento, incluso habéis tenido que pagar una suerte de impuesto revolucionario, eh, 400 euros que os ha cobrado la alcaldía de Albacete, supongo que en tasas deportivas o en esas tasas que se sacan bajo la manga eh, algunos políticos, ¿no? algunas eh, castas políticas. Eh, ¿Qué valoración me haces de, de esto? Bueno, eh, primero reconocemos y valoramos toda la gente que viene en las marchas, especialmente de Rusia y Alicante por el esfuerzo, por el compromiso y por ese info que nos demuestra que es posible la lucha organizada. Segundo, es lo que ha generado aquí en Albacete todo el movimiento social, que ha convocado y desde días ha organizado. Estamos desde todo el caucio, hay partidos políticos también que vienen participando en toda la organización, profesores que son también del campo universitario, gente que ha estado en el 15M y todo el colectivo del movimiento social de Albacete. Desde entonces, hace más de dos o tres semanas se viene organizando, igualmente con la voluntad y el compromiso. Como viste hoy en la Asamblea, vamos recomiendo siempre la voluntad de las personas y así es como vamos recomiendo dinero. Mucha gente ha aportado los alimentos, pero es cierto, como decías, que el Ayuntamiento de Albacete, como muchos otros ayuntamientos hoy en día, lo que era el servicio público ya no es público y cualquier cosa que nos pueden cobrar los espacios públicos, los auditorios, como decía hoy aquí, este polideportivo, nos cobra. Por lo tanto creo que como lo estamos viendo a nivel mando y lo vemos también a nivel micro, lo que nos cobran es cobrarnos cualquier y quitarnos el derecho de que era público, el derecho de lo que es del pueblo. Y por eso creo que en Albacete, como veis visto, hemos tratado de cuidarles, ¿no? las compañeras que han estado día a día preparando la comida, recogiendo por todos los lugares, la gente que ha estado en cada una de las comisiones de trabajo. El día a día es porque tenemos la esperanza de realmente llegar a Madrid y decir que no estamos de acuerdo con este tipo de políticas que afectan y van en detrimento de la clase trabajadora. Muchas gracias, Salva Teresa. A ti, y seguimos en la lucha.